de extensão entre olhares sobre ação e transformação social, com Romanao Medina e Bruno Melo. Romanao Medina é engenheiro agrônomo pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Foi secretário de extensão da Universidade Nacional de Rosário. Trabalhou como secretário de Agricultura no Ministério de Produção, Ciência e Tecnologia de Santa Fé. Trabalha na área de extensão e território. Romanao já participou algumas vezes do Salão de Extensão. Já veio outras vezes em Porto Alegre para assistir futebol mas não deverá mais ir ao Beira-Rio, de onde ele está proibido de ir ao Beira-Rio. O Bruno César de Mello é professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS. Integra o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão, Cidade em Projeto. Estuda os temas de Ensino do Urbanismo, História da Cidade e do Urbanismo, Profissão e em Entidades de Classe de Arquitetos e Urbanistas, Extensão Universitária. Bruno é coordenador do projeto de extensão Práticas Urbanas e Emergentes. Não perca extensão entre olhares, já vai começar tratando de ação e transformação social. Prazer conhecê-lo, muito Augusto. prazer também é, agradecer o convite da Proreitoria de Extensão, a equipe do DEDS também pela oportunidade de participar e bater um papo sobre extensão, na medida do possível colaborar com, com a reflexão sobre a extensão universitária. Tem um epistemólogo argentino chamado Mário Bung. Uhum. Ele diz que é, não se pode... A, a, a universidade, muitas vezes, é, peca... Não, não é exatamente assim a, a, a, a maneira como ele fala, mas, assim, pelo que me recordo, vagamente, é, ao imaginar que está preparando tecnologicamente um estudante para o mercado, é, se esquece de dar a ele, oferecer a eles ideias substantivas né, mais profundas. Então, afinal de contas, para que a gente forma pessoas? Num passado não tão remoto assim, a universidade era um espaço de reprodução das elites. Aqui no Brasil, a gente tem um termo assim que era dar anel de doutor. Então, era uma maneira de reproduzir as elites através de uma distinção que é o título acadêmico, o conhecimento, o acesso a, determinados, é, a, a determinadas formas de fazer, de enxergar o mundo, de atuar sobre ele. Mas, recentemente, a universidade tem é, tido uma característica um pouco diferente, que é acolher a população, a sua diversidade. Então, nesse sentido, ela se, ela se torna multiétnica, multi novos temas e problemas são incorporados no seu dia a dia. Isso faz com que a universidade seja em si... Ela sempre foi um espaço de certo tensionamento, de disputas, mas hoje em dia isso se dá de maneira mais clara. Porque, de fato, imagina, a gente vai... É, é, formar para quem e para quem, né? Tem uma imagem que eu acho super legal que o Ruben Alves fala que é o seguinte, a gente, a univers, imagina que a universidade é um barco, em que todos os estudantes e professores estão dentro dele remando aqueles grandes navios onde você rema de costas para onde é o seu destino. E a gente fica lá dentro daquele barco assim, que maravilha, olha quanta velocidade a gente consegue imprimir ao barco, olha só a qualidade dos nossos remadores olha só como o nosso barco fica cada dia melhor. Entretanto, a gente se esquece de perguntar para onde o barco está indo, quem está no timão conduzindo ele, para que direção ele vai. Então, eu acho que, é, nesse sentido, essa educação tecnológica não deve ser exclusivamente para atender demandas que são episódicas e... e, e É, mudam ao sabor do tempo do mercado de mão de obra profissional. A gente não prepara ferramentas, a gente não prepara exclusivamente ferramentas úteis para o mercado. A gente precisa formar pessoas que pensem o um mundo e produzam o um mundo a partir das suas experiências. O mundo não é. O mundo está sendo assim. A gente precisa produzir um mundo que se adapte e se adeque ao nosso modo de ver e de pensar. E é importante que essa, esses diferentes marcadores participem da universidade, porque ela vai se transformando para melhor, sempre para melhor, porque ele incorpora novos saberes, novos olhares, novas formas de fazer, o que vai tornando a universidade mais complexa e mais representativa do que é a sociedade da qual ela faz parte. É isso. Falei demais, Juan. Desculpa. Está bom. <risos> Estamos bem. Bom, bueno, um prazer, em primeiro lugar, a invitação, muito agradecidos. A verdade que é sempre un um gosto poder estar em en, en um salão de extensão e la dimensão que organiza a Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Assim que, bom, bueno, um saludo a toda a Proreitoria de Extensão que siempre los lo considero y las considero amigas y amigos eh, muy importantes para mí. Y, bueno, un placer hoy conocerlo a Bruno y compartir este momento eh, que siempre es bueno. Y más en estos tiempos de pandemia que por lo menos nos permite el encuentro virtual y conocer nuevas personas. Eso siempre es lo positivo de, de estas situaciones. Eh, tal cual como mencionaba, como mencionaba Bruno, yo creo que eh, si uno puede hacer un, un una, una modelización de, lo, de los modelos de extensión que hoy hay, eh, o por lo menos de los modelos, no solamente de extensión, sino de vínculo de la universidad con, con la sociedad, con la comunidad. Eh, básicamente, si uno recorre las universidades de Latinoamérica y del Caribe, eh, puede ver dos grandes modelos, el difusionista, transferencista, y el modelo de extensión crítica, ¿no? que claramente es eh, minoritario, por decirlo así, en las universidades. Eh, nosotros, por lo menos en Argentina, eh, a mí me toca ser docente en la Universidad Nacional de Rosario, eh, titular de la Cátedra de Extensión y Territorio y Organizaciones Sociales en la Facultad de Humanidades, y esto es también de, de mucha investigación, aparte de, del espacio de Áulico, junto con organizaciones sociales. Eh, entendemos que esta concepción crítica, digamos, es justamente tributaria, eh, a los procesos emancipatorios en América Latina, eh, vinculados fuertemente a los mm. movimientos sociales, movimientos obreros, movimientos eh, campesinos, eh, y está relacionada con las concepciones ¿no? de educación popular eh, y de investigación, acción, participación, que también van surgiendo de todos estos procesos de lucha, y ahí retomar muchísimos autores de Latinoamérica y Caribe que muchas veces no están presentes en los planes de estudio, en los programas de, la, de las cátedras, de las asignaturas, de las materias, de nuestras universidades, siempre tenemos como una mirada muy, eh, muy de, los, de los autores de países centrales, por decirlo de alguna manera, y no recuperamos la propia lucha y la propia historia de nuestros, de nuestros autores latinoamericanos. Eh, y a nivel justamente de las universidades latinoamericanas, eh, esto claramente se puede rastrear como procesos históricos eh, fundantes de, de una corriente... Eh, que tiene que ver con el surgimiento justamente de, de universidades populares en Latinoamérica. Eh, en ese sentido, para nosotros, eh, con muchos compañeros, compañeras de, de distintas universidades de América Latina, concebimos y adherimos al, al concepto ¿no? de, de extensión crítica, los procesos sobre todo de extensión crítica, que básicamente eh, los, lo podemos centralizar o lo podemos definir en dos cuestiones que, que tienen que ver con, primero, cómo estamos formando los, los universitarios, ¿no? Esto que hablaba recién eh, muy bien Bruno y que ponía esta paradoja con, con un barco, ¿no? Hacia dónde va la universidad, ¿Hacia dónde, hacia dónde se están formando nuestros estudiantes y también en dónde y hacia dónde se forman nuestros docentes, que a veces centralizamos la formación de la universidad en los estudiantes y nos olvidamos de cómo nos, nos estamos formando los docentes, cómo cómo es ese proceso, qué vínculos estamos generando, en qué espacios se forman nuestros docentes. Entonces, la posibilidad de poder establecer procesos integrales justamente que rompan con esta, con esta formación técnica exclusiva que también decía recién Bruno y prácticamente sin el compromiso social que, que muchas veces se genera, ¿no? sobre todo en las universidades públicas estoy hablando, en muchos de nuestros graduados, en muchos de los estudiantes que luego ya se van recibiendo. Y por el otro lado, la extensión crítica que también concibe el proceso crítico, ideológico, eh, que debe justamente contribuir en ese sentido a, los procesos, eh, a estos procesos formativos integrales, junto con eh, las organizaciones, junto con movimientos sociales, en definitiva, con un tercer actor, por ponerlo en algunas palabras, que generalmente no está presente en las universidades, ¿no? Siempre hablamos del de encuentro eh, educador-educando, como planteaba Pablo Freire, uh -huh. con esa centralidad, ¿no? Y, y muchas veces nos olvidamos de, de esa interacción que podemos tener con sectores subalternos de nuestras, de nuestras sociedades. Eh, y me parece que ahí hay una cuestión muy interesante que es justamente cómo podemos generar procesos de poder popular no a partir de, de este trabajo entre estudiantes docentes universidad como institución junto con movimientos eh, sociales o oh Juan usted eh, comentó que la extensión universitaria tiene dos dimensiones una que é essa de difusão, popularização do conhecimento, e essa outra de vínculo mais efetivo com as comunidades, a sociedade. Eu até vi que a Universidade de Rosário tem um termo que, é, que chama de investigação militante, e isso é importante porque aqui no Brasil talvez algumas pessoas tenham um pouco de pudor de falar uhum. com tanta clareza uma coisa como essa, né? Então achei super interessante, isso me dá a oportunidade de dizer uma coisa que É, me parece que a extensão universitária sempre esteve e ainda está em disputa. Né? É, nesse sentido, essa, essa, essa disputa sobre que projeto de extensão universitária é, devemos realizar, se, se dá um pouco é, na definição dos saberes e fazeres associados a ela. Assim, correndo o risco de ser um pouco simplificador, e parece que tem dois projetos antagônicos, como polos assim. De um lado, essa ideia um pouco do empreendedorismo social, que confere ah, um verniz solidário às ações da universidade, é, a diversidade enorme de cursos pagos e prestação de serviços a empresas com o um selo, e não só com o um selo da universidade, mas com o um poder legitimador da universidade. É, e essa perspectiva me parece se aproveita um pouco dessa definição imprecisa sobre o que é extensão que acaba sendo tudo aquilo que sobra ah o que é pesquisa eu sei o que é o ensino eu sei e o que uhum. sobra é essa coisa aí, a extensão é, e isso está muitas vezes vinculado à complementação de renda não de remuneração das universidades e de professores também no outro polo, o polo oposto me parece que está esse que você comentou mais dedicadamente, né, que é essa extensão que emerge da universidade latino-americana como uma proposta muito particular nossa, que tem na reforma de Córdoba, de 1918, lá um importante norteador, que é essa ideia de um vínculo e de um compromisso social da universidade com o lugar onde ela está inserida, né, que se vincula com a pedagogia paulo-freiriana, a ideia de dialog dialogicidade, de praxis paulo-freiriana, que aqui no Brasil tem uh, as formulações dos, do Fórum de Pró-Reitores de Instituições Públicas de Ensino Superior. Né? Então, é, em certa medida, uma, uma, uma extensão como parte, de um politico, como parte de um projeto ético, político e pedagógico, que representa a possibilidade de uma educação crítica, mas também participativa, solidária, e que coloca o, coloca o conhecimento em movimento justamente para fazer a justiça social e para reduzir as desigualdades sociais. É uma ideia de universidade que não se satisfaz simplesmente com olhar a realidade lá distante dela. É uma universidade que se engaja, participa, milita, uhum. intervém. E isso não é um defeito. Pelo contrário, essa é a nossa maneira de ser universidade, porque... Para que serve a universidade? Não, é para dar da anel de doutor. É também para ajudar, colaborar com o desenvolvimento do país e, principalmente, com a redução das desigualdades sociais. Então, nesse sentido, me parece que a extensão universitária é uma atividade que tem a sua dimensão pedagógica não para que o estudante, no futuro, se comprometa socialmente, mas no efetivo exercício desse compromisso social. ¿Eh? Totalmente. Sí, eh, pienso exactamente lo mismo, eh, Bruno. En ese sentido, creo lo que vos decís justamente, la, el antagonismo de estos, dos, eh, de estos dos modelos, diría, no solamente de extensión o de vínculo de la universidad con, con la sociedad, sino modelos de universidad, ¿no? que es lo que está en disputa. Uh -huh. Me parece que este tiempo de pandemia eh, es un muy buen tiempo para discutir el proyecto político de la universidad. Como vos bien decís, eh, creo que hay palabras que asustan en la universidad, increíblemente. Que la universidad tenga proyecto político, que la universidad sea militante, eh, que en la universidad los sectores populares, los movimientos sociales, sean protagonistas de la propia formación de los estudiantes, de ese encuentro. Eh, creo que son cuestiones que en las universidades latinoamericanas, e incluso estoy hablando de universidades públicas, ¿no? Eh, Asusta, asusta y mucho, y eso me parece que es justamente lo que nosotros tenemos que, que contraponer, ¿no? A este modelo dominante de, eh, bueno, de la asesoría, de la captación de recursos, a través del vínculo, digamos, netamente capitalista o, o reproductor de un sistema, eh, ¿cómo podemos virar a un sistema transformador, ¿no? Que sea realmente de transformación social, para las comunidades, para el vínculo de la propia universidad, ¿no? Y que sea de transformación de la propia universidad, eso me parece que es sustantivo. Eh, es, digo, si hoy la universidad no es crítica, eh, ¿qué institución nos podemos permitir nosotros, nuestros países latinoamericanos, que sea crítica? Si En la universidad no hay disputa política, si en la universidad no hay disputa de sentidos, lo que vos decías epistemológicamente más, pero hoy creo que estamos en una gran crisis eh, de sentidos, de sentidos en, en muchas de las nuestras universidades latinoamericanas, de, de comprender justamente esto que vos hablabas del barco, de decir hacia dónde va la universidad, ¿no? Y esa es una, una disputa, me parece, política y de sentidos, eh, por supuesto, epistemológica, metodológica que hay que dar, de recuperar muchísimo de, nuestro, de nuestros conocimientos, que fueron construidos a partir de la propia lucha eh, de, de, de nuestros territorios, ¿no? No, eh, no descarto las teorías eh, que se construyen, digamos, eh, en Europa o en América del Norte, pero claramente nosotros como universidades latinoamericana no nos podemos perder eh, justamente todos esos procesos de lucha tan, tan interesantes, vos hablabas recién de investigación militante, eh, bueno, es un concepto claramente que que, que surge con mucha fuerza ya por los 60, los 70, recuperando eh, justamente esta idea de, de disputar el futuro de las sociedades latinoamericanas, eh, de cómo los sujetos se fueron eh, enfrentando fuertemente en el campo de la política, en el campo de las ideas, eh, cómo los movimientos sociales y los movimientos intelectuales eh, se confundieron, digamos, en dinámicas continuas de retroalimentación, ahí había un vínculo muy estrecho entre el movimiento social y el movimiento intelectual que estaba en la, en la, en la universidad, eh, eh, cómo ante estos embates, eh, más que nada, de, de visiones elitistas y positivistas, cómo va emergiendo digamos, una, una rica tradición de pensamiento social y político eh, eh, interesada justamente en comprender las raíces eh, de los problemas que, que, que se enfrentaban en ese momento. Y me parece que, que, que esa lucha eh, con, con mucha actuación política transformadora, con una, vuelvo a repetir, con una reflexión intelectual eh, muy cercana, uh -huh. eh, muy, muy cercana a, a los movimientos sociales y demás. Bueno, ¿cómo recuperamos eso en la universidad? Creo que es un, un gran desafío. Uh -huh. well, uh... Importante essa, essa ideia de que o conhecimento é situado, né? ele tem contexto. A universidade na América Latina não se produz, querendo... Obviamente, já ter, houve um momento em que se pensou reproduzindo modelos europeus e americanos, mas hoje, cada vez mais, me parece que há um debate assim, mais consistente sobre essa epistemologia que emerge do sul global, né? Emerge dos nossos temas e dos nossos problemas. E no Brasil, acho que na Argentina vocês estão um pouquinho melhor do que aqui no Brasil. No Brasil a gente vive um momento particularmente muito difícil. né O governo federal flerta muito com o autoritarismo, ataca a imprensa, o Congresso Nacional, o ministro da Educação, até recentemente definia a universidade brasileira como espaço da balbúrdia, da improdutividade. É... Ideólogos do governo acreditam na terra plana, são contra o conhecimento científico, odeiam o conhecimento científico. E, apesar de tudo isso, a gente precisa resistir e, e, e seguir trabalhando. Você imagina aqui que no Brasil houve um projeto de lei que pretendia revogar a lei que declarava o educador Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Esse é o quadro do Brasil. Então, eu acho que é, a extensão é, em certa medida, uma forma da universidade se contrapor a esse discurso de ódio e de autoritarismo. Hum. Porque a extensão é uma oportunidade de diálogo fraternal estabelecer pontes, compromissos, não só entre os entes da universidade, mas entre a universidade é, e a sociedade da qual ela faz parte. Então, é, a extensão, nesse momento, cumpre um papel capital. Né? Aqui no Brasil, logo no início da gestão do atual governo federal, ele elegeu dois inimigos. Um, a universidade. Uhum. com todas essas críticas que eu acabei de te dizer. O outro, os movimentos sociais. Ele diz claramente o movimento sem terra e o movimento dos sem teto são adversários nossos, são nossos inimigos. Então, nem se não quiséssemos, a universidade e o movimento social já estão do mesmo lado. A gente não precisa nem fazer esforço. Já uhum. nos colocaram do mesmo lado. E, de fato, na América Latina a gente enfrenta, e no mundo de maneira geral, né, a gente enfrenta esse quadro assim, de democracias desgastadas, desacreditadas, esse fundamentalismo do mercado que só acredita no individualismo, no lucro, na ganância, só vê valor e utilidade no que dá lucro. Né? Um processo de incremento das desigualdades, uma espécie assim, de ofensiva e de regressão dos direitos civis e sociais. Então, a grande questão, me parece, é como ser professor e como ser extensionista num momento como esse. Que papel cumpriremos? Porque o professor e os projetos de extensão ajudam o estudante a enfrentar o mundo reconhecendo, sabendo que o conhecimento não é neutro. Claro. E se a, gente conhece, se a gente reconhece que o saber não é neutro, a gente tem que se perguntar o que nós vamos conhecer, como nós vamos conhecer, mas, principalmente, a favor do que nós vamos conhecer e contra o que nós vamos conhecer. Uhum. Então, eu acho que está colocado para nós um desafio, que é como ser educador no presente e como fazer extensão... Nessa conjuntura super difícil. Como você vê essa coisa na Argentina, Juan? Sim, sí, eh, totalmente. É um desafio eh, permanente para nós também em Argentina. Eh, lo que vos decís, como, como ser justamente professor, como como também ser extensionista, por supuesto, também cómo investigar también, que también es un área de disputa, eh, qué investigamos, para quién, eh, de qué manera, eh, si seguimos visualizando los movimientos sociales como objetos y no como sujetos, digo eh, en, en, en, en los procesos de investigación más que nada, y sobre todo lo que vos decías Bruno de cómo ser militante, militante de, militante político de un proyecto de universidad, y de una universidad que dispute esto, Creo que en esta situación que, que vos comentás de Brasil, me parece que, por supuesto que es negativa, ¿no? Cuando ponen a la universidad y a los movimientos sociales en ese lugar. Pero creo que lo positivo en este sentido puede ser, y un más que positivo, sino un, una oportunidad, es justamente para que la universidad y los movimientos sociales se sigan encontrando, ¿no? Eh, sí. A partir, a veces, de que, bueno... Eh, como decimos en Argentina, el, el espanto nos, nos une, digamos. O sea, cuando hay gobiernos tan, tan, tan complejos ¿no? como el gobierno de Bolsonaro en Brasil eh, y tan autoritarios, eh, creo que es una buena oportunidad para que, para que los movimientos sociales trabajen junto con la universidad de manera orgánica. En este sentido, no perder la independencia de alguna manera de Ninguno de los dos procesos, ¿no? La universidad tiene fines específicos y, y los movimientos sociales también tienen sus intereses y sus fines específicos. Pero sí que hay una relación orgánica y en ese sentido en el respeto intelectual de lo que se puede construir. Y me parece que en ese sentido es sumamente interesante eh, reconocer justamente el lugar que ocupamos eh, los universitarios, que ocupa. Eh, los referentes y, y todos los que hacen a los movimientos sociales el poder popular que se va construyendo a partir de ellos y cómo muchísimas de las de las dinámicas sociales que se están dando en nuestra sociedad particularmente nosotros en argentina digo donde hay movimientos muy fuertes eh, en estos últimos años como por ejemplo el movimiento de mujeres el movimiento feminista eh, ha tenido una fuerte agenda política eh, como la universidad puede aportar también ese movimiento en tanto y en cuanto en una relación también eh, orgánica e intelectual en ese sentido, eh, junto también con muchos movimientos sociales donde las mujeres generalmente son las que protagonizan los espacios territoriales. Me parece que, digo, esto lo traigo a forma de ejemplo, eh, de reconocer, y ahí me parece importante en este sentido, Bruno, bueno, de, destacar esto, no el, el concepto de territorio, que también nosotros lo trabajamos bastante, en la universidad y que lo, lo hablamos también y lo, lo permanentemente lo tenemos presente junto con los movimientos sociales en cada trabajo. Eh, este, y ahí traer un autor también brasileño, Bernardo Manzano, que él plantea un poco esta idea del territorio que es utilizado justamente como un concepto central en la aplicación de políticas públicas y políticas privadas, tanto mm. en lo rural como en lo urbano. Eh, y que muchas veces este, estas políticas están justamente movilizadas por, bueno, por, los, por gobiernos como, como eh, gobiernos totalitarios, gobiernos trans, eh, por empresas transnacionales, eh, por distintos movimientos también socioterritoriales, y estas políticas de alguna manera van formando diferentes modelos de desarrollo que causan obviamente y que tienen impactos eh, socioterritoriales muy claros y que van creando también forma de resistencia, ¿no? Es como una especie de acción y reacción y van produciendo sí. constantes conflictualidades, ¿no? Eh, y en este contexto, eh, el concepto de territorio, digamos, pasa a ser disputado, justamente, ¿no? En ese sentido, y ahí es donde tenemos, entonces, eh, disputas territoriales, no solamente en los, planos, en los planos materiales, sino también en los planos inmateriales, en lo, en lo simbólico, ¿no? Y me parece que también en este tiempo de pandemia, por lo menos nosotros acá en Argentina lo vemos, es justamente esto, es disputar lo simbólico, eh, lo que implica la universidad, cómo se ha comportado la universidad con respecto a su comunidad, en términos no solamente de salud, que, que también ahí hay una disputa que dar, eh, hacia, hacia algunas hegemonías que ha creado también la universidad en gran parte, como es la hegemonía médica, la hegemonía de la salud, donde pareciera que todo se centraliza a través de los profesionales de la salud y cuando uno visualiza en territorio las problemáticas son mucho más amplias que solamente la salud eh, de un virus en particular, sino que aflorecen muchísimas cuestiones como problemas de hábitat, problemas de bueno, violencia de género, acceso a, a agua de calidad, acceso a electricidad, muy mala infraestructura, mala alimentación, digo, multiplicidad de problemas, me parece que, que ahí hay un desafío también para, para la universidad y por lo menos así lo vemos en Argentina. Aquí en no Río Grande do Sul, Juan, yo y la profesora Martina, bolsistas, eh, otros profesores aquí de la Facultad de Arquitectura, temos trabalhado com o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, tá? O MTST, num território ocupado e onde eles reivindicam moradia popular. Essa, essa ocupação está relacionada com o processo de remoção de 1.500 famílias por conta da ampliação do, da pista de pousos e decolagens do aeroporto Salgado Filho. Uma transnacional alemã ganhou a concessão do aeroporto e a prefeitura precisava retirar essas famílias para que a pista avançasse sobre o território delas. onde elas É uma vila que existe ali há 60 anos. 60 anos, não é pouco tempo. Pobre, precária, com falta de infraestrutura, mas que existe ali há muito tempo. E a gente vinha trabalhando... Com, essa, com esses dois lugares, com essas duas populações, até que chegou essa história da pandemia, né? E aí criou um problema para nós que era, enfim, a gente faz extensão é no vínculo, no contato, principalmente nós que trabalhávamos nesses territórios e tínhamos construção, coisas a fazer. É, então, pela inviabilidade de ir nesses lugares, a gente, nós nos reunimos Com um conjunto de outros profissionais, entidades, a Escola Livre de Arquitetura, um grupo aqui que chama Translab, URB, uhum. Associação de Mães e Pais pela Democracia. Enfim, não vou lembrar de todos agora de cabeça. Mas nós nos reunimos e lançamos uma campanha que chama Elo de Ação Emergencial, a constituição de um fundo para a gente, para cada uma dessas entidades, instituições, projetos, poder colaborar com as populações e com os territórios onde eles já estão é, realizando suas ações. Então, nós participamos e fizemos a doação de alimentos, cestas básicas, porque é uma população que tem dificuldade de acesso ao emprego e com isolamento social não tem jeito, ele não tem de onde tirar salário, sustento, nada. Então, a gente precisava garantir a alimentação daquelas famílias. Então, a gente colaborou, é, fizemos uma distribuição de alimentos para essas famílias, alimentos até, é importante dizer, oriundos da, dos movimentos campesinos no Brasil, do, da, produtos da reforma agrária, de pequenos agricultores, justamente para alcançar duas pontas. Né? A gente é, atende as famílias do território com alimento, mas também subsidia o movimento de produtores, pequenos produtores, com recurso. E a gente tem pensado muito sobre essa, esse, esse contexto de ajuda humanitária é, que, que acontece no Brasil aqui, né, por conta da pandemia. É, é evidente que cada uma dessas iniciativas merece total aplauso nosso, né? porque não há, não há outra maneira de colaborar com as pessoas que perderam renda, emprego, as pessoas que têm fome agora, têm que dar um jeito de ajudar. O Governo Federal aqui demorou até encontrar uma alternativa, uma solução. Eu estou dizendo isso porque pode parecer uma crítica que eu vou fazer a essas ações e evidentemente que não é, em absoluto, não é uma crítica. Eu acho que a extensão tem muitas maneiras de se vincular dependendo do tempo e da conjuntura. Hoje, a maneira, uma das maneiras possíveis é essa, é manter o compromisso através de uma ajuda pontual e tudo mais, mas existe uma armadilha nessa história do assistencialismo que está na afirmação implícita de que os pobres, os movimentos populares são incapazes de protagonizar e de criar o um mundo para si. Uhum. Esse é o grande é o grande período. que eles necessitam que algo seja sempre outorgados a ele pela generosidade de quem tem poder ou de quem está em outros espaços. Né? Então, o Paulo Freire cunha, inclu cunhou, inclusive, uma, uma ideia de que ele chamava de falsa generosidade. Isso, se não me engano, foi na Pedagogia do Oprimido. Ele diz que a falsa generosidade é aquela que precisa da permanência da injustiça para continuar tendo a oportunidade de se realizar. Uhum. Então, quanta gente não odeia os movimentos sociais mas não tem problema de botar um dinheiro numa conta e ficar bem com o seu coração. Na verdade, me parece que essa solidariedade tem que transcender essa essa ideia do assistencialismo e se transformar no efetivo compromisso com as causas populares, no efetivo compromisso com as demandas sociais dessas classes, né? E, para isso, é preciso coragem para dialogar com o povo. A universidade precisa se abrir cada vez mais para dialogar com o povo, reconhecendo que o seu saber é importante, sim, mas ele pode se associar a outros conhecimentos, conhecer conhecimentos que ele desconhece, né nesse sentido. Então, o, o ato do compromisso não é um ato, não é só um ato de generosidade, é mais do que isso, é um ato de compromisso e de amor com aqueles que precisam, e principalmente com as pessoas que são como nós, né? com a humanidade. Uhum. Elas não são assim, beneficiários abstratos, que um dia a gente vai atender. É, é, é, elas são pessoas com demandas concretas, com problemas concretos. Então, me parece que é uma maneira da gente da gente superar essa ideia de assistencialismo e se comprometer efetivamente com causas, com demandas que, que extrapolem esse momento de urgência, Sim. Sim, sí. sí, coincido, Bruno, com você. Em eh, esse sentido, me parece que que eh, poderíamos eh, a universidade poderia ter caído eh, praticamente, digamos, em situações eh, de asistencialismo y nada más, eh, por lo menos nosotros acá en Rosario, en, en Argentina, en general la universidad pública eh, se ha comprometido bastante, eh, después por supuesto que hay heterogeneidades, dependiendo de qué facultades, y, y pero la, la verdad que siempre las gestiones de la universidad eh, han, estado, han estado a la altura de, de, esta, de esta pandemia y han podido articular muy bien eh, por ejemplo, en nuestro caso, acá en Rosario, eh, con muchísimas eh, organizaciones sociales, con los gobiernos también, el gobierno, sería el gobierno estadual, el gobierno municipal, eh, y la universidad ha sido parte de esa mesa de, de interacción, de hecho, incluso se han desarrollado eh, innovaciones relativamente en tiempos bastante, bastante acotados que tienen que ver con respiradores, eh, con, con situaciones, digamos, muy necesarias, eh, o, o instrumentos muy necesarios en este momento de pandemia. Eh, vos recién comentabas sobre el MST eh, y, y lo relaciono con, con esto que vos decías al final. Eh, he tenido la posibilidad de conocer un, un asentamiento en Pontao, cerca de Paso Fundo, eh, y, y poder estar una semana en el Instituto de Educar, ahí del MST. Y en relación a esto que vos decías último, justamente... Eh, se necesita mucho más, ¿no? Y lo que yo veía en el movimiento, particularmente en el MST, eh, veía mi eh, militancia y, eh, y me parece que de alguna manera nosotros hemos perdido eso en la universidad, de cierta militancia, la mística sobre todo la hemos, la hemos perdido, este encuentro más justamente desde, desde, desde lo, lo espiritual, diría incluso, eh, eh, con los compañeros, con las compañeras en las universidades y en el trabajo con los movimientos sociales. Me parece que es sumamente interesante eh, poder repensarnos desde ese lugar para, para no caer, sino permanentemente, digamos, eh, en una salida asistencial, ¿no? Que, que, poco, que poco reproduce, que, que poco transforma, sobre todo en los, en los movimientos sociales, y que de alguna manera le da cierta tranquilidad ¿no? al universitario, a decir, bueno, yo ya cumplí, eh, este, o, o de seguir eh, aumentando nuestros, nuestras hojas de, de, de vida, nuestros currículum, nuestros, eh, mm -hmm. eh, nuestros antecedentes personales y personales, digamos, eh, me refiero a lo académico. Eh, muchas veces eh, nos relacionamos desde ese lugar con las comunidades, con los movimientos y demás, y con mucha imposición, ¿no?, eh, prácticamente sin espacio de diálogo, ¿no? y ahí retomando Freire, bueno, la importancia de, del diálogo de saberes, la importancia del concepto de Buaventura, de ecología, de saberes, y de pensarnos como uno más, ¿no?, en ese trabajo articulado, eh, pero generalmente tenemos una, una relación eh, muy dominante sobre, sobre los movimientos sociales, eh, con una relación muy pensada desde el conocimiento y saber, que fuimos acumulando nosotros sin reconocer todo el resto de los saberes históricos, eh, ancestrales, populares, de mucho recorrido de las de los movimientos sociales y ahí me parece siempre muy interesante esto por eso decía de, de remarcar el, el concepto de territorio y, y la conflictualidad que se da en ese sentido por esto que vos también decía eh, Bruno recién como de alguna manera eh, digo porque el conflicto es un componente más de, la, de esa conflictualidad, no y cómo de alguna manera eh, todas estas tensiones que se van dando y de, de, de entender que la universidad en sí misma es un territorio y que es un territorio en disputa, porque a veces como que marginalizamos permanentemente y pareciera que que nosotros estamos en una situación neutra, como vos bien decís, de, de un conocimiento neutro y pareciera que los territorios no. están en otro lado. Eh, me parece que, bueno, nosotros comprendernos en primer lugar eh, como primer territorio, ¿no? entiendo como dice Manzano, ¿no? el primer territorio del cuerpo de uno, ¿no? pero después entendernos como, como territorio, la propia universidad, también es una transformación en ese sentido, y, y entender que eso eso genera tensión no cómo se fueron en esta en la historia digamos de los últimos tiempos como la universidad de los 60 de los 70 donde era más combativa políticamente donde había quizás mucha más interacción entre los intelectuales los movimientos sociales cómo se fue polarizando digamos esa tensión en en el por ejemplo en el uno diversos en el consenso crítica en la regla conflicto en la centralización centralidades digamos territorio territorios y uno hoy lo ve a eso claramente en los gobiernos no cuando uno escucha hablar de los gobiernos más más totalitarios más autoritarios cómo hablan prácticamente por ejemplo de consenso sí. o en mismos, las mismas legislaturas o en los congresos eh, nuestros propios legisladores eh, ¿cómo, cómo, cómo algunas palabras fueron, eh, digamos, monopolizando eh, eh, el, el quehacer universitario también y de alguna manera, eh, para decirlo en términos de, de, de pandemia y de, de, de lo que estamos atravesando, quirúrgicamente nos fueron eh, eh, estirpando de algunas palabras como lucha, como crítica, eh, como territorios, digamos, como un montón de palabras que hoy ya cuesta cuesta escucharla en la universidad y que cuando uno la funciona parece parece como extraño, que está dando justamente determinada disputa entonces me parece que ahí es recuperar el sentido de, de la universidad coincido Bruno con eso Sí, es una especie así de hegemonía neoliberal sí. mercadológica en todos los ámbitos por uhum. isso que eu destaquei ali a importância dessa ideia de investigação militante. Falar uma coisa dessa aqui vai dar uhum. um problema. Eu acho que é preciso ter clareza nesses conceitos tá. e falar deles de maneira direta. Precisa, a uhum. universidade precisa uhum. vincular os movimentos populares, precisa enfrentar as injustiças e desigualdades sociais, precisa uhum. enfrentar a hiperconcentração de riqueza. Precisa enfrentar esses temas. Se a gente quer realmente construir uma sociedade não só livre, mas justa, solidária, a gente precisa enfrentar essas questões, que são problemas para nós, problemas sérios. Entretanto, a universidade acaba se comprometendo com a pauta do mercado. Ela não é ilegítima, mas é isso, é uma disputa. A gente precisa se colocar nessa coisa, se entender nesse mundo, nesse universo. Como é que eu me posiciono nele? Quando, quando um professor não se sente à vontade de falar em uma universidade militante, ele deve se perguntar por que eu não posso falar sobre isso de maneira clara, direta. Por que isso é um problema? Não me parece que seja. Nós temos discutido aqui, Juan, com alguns colegas, professores, em alguns fóruns, essa espécie de potencial da, da extensão universitária. Uhum. É, o prestígio reside na pesquisa, no ensino e a extensão é uma coisa assim, eventual, eventualmente no tripé universitário, é uma coisa menos prestigiosa. Em geral, obviamente que nós acreditamos na sua importância, temos absoluta, absoluta clareza sobre a sua importância, mas é, tem um pouco essa dimensão, né? mas a gente tem pensado aqui a extensão universitária com um potencial assim, transformador, radical, com um potencial gigantesco. Primeiro porque a extensão pode provocar o ensino. E uhum. pode provocar o ensino porque ele pode ser um campo de experimentação e um, e, e, e um campo de renovação de práticas pedagógicas. A gente uhum. pode pensar uma universidade que não acredita mais na sacralidade da sala de aula, Ela pode ir para a rua e nós podemos aprender dentro, fora, com o professor, com o movimento social, com, com tudo. É importante uhum. tensionar as práticas pedagógicas a partir da extensão. Uhum. A gente também acredita que a extensão pode provocar a pesquisa, uhum. porque ela provoca a pesquisa quando coloca em pauta temas, problemas, questões intimamente relacionadas aos nossos problemas sociais e, principalmente, ao nosso povo. Então, uhum. ele tem também o um potencial de provocar, tensionar a pesquisa. E ela pode uhum. ser, assim, no limite, uma espécie assim, de meta-transformação, meta super provocadora, porque uhum. ela pode transformar e provocar as pessoas que estão envolvidas nos projetos de extensão, os territórios onde eles fazem, onde eles fazem os seus trabalhos, É, pode provocar a universidade a partir desse diálogo franco e fraterno com, com outros sujeitos, pode provocar os currículos acadêmicos, uhum. pode definir temas nos currículos acadêmicos. Pô, imagina! É, pode provocar a profissão, dizer assim, olha, sabe essa maneira... De legítima de ser um profissional de determinada área, não, ela não existe como única possibilidade. Você pode fazer outras coisas na sua vida, você pode se vincular aos movimentos, pode pensar ela com uma transformação social, etc. e tal, então ela pode provocar também uma reflexão sobre as diversas profissões. Uhum. Ela pode provocar os estudantes, inserindo eles em novos temas até então desconhecidos, e ele pode e deve provocar os professores. É muito comum a gente, bom, pela prática, pelo dia a dia, pelo tempo, acabar se acomodando em determinadas práticas, formas de fazer. Mas a extensão é viva, ela está sempre nos provocando, ela está sempre nos demandando coisas inesperadas, ela está sempre nos instigando, ela está sempre querendo uma resposta a coisas que a gente não tinha pensado. Então, ela tem um potencial de provocação muito, muito grande. Então, a gente tem pensado até assim, primeiro, a extensão, um pé robusto, um pé forte, um pé que articula e provoca as outras, os outros pés da, da universitária. E até pode ser a possibilidade de uma experiência onde essa interdisciplinaridade Essa transversalidade ensino, em pesquisa e extensão pode se dar, porque você está elaborando um vínculo, tem uma demanda, isso é tema de aula, pode provocar pesquisa, então ele tem esse potencial de transformação e de articulação. A gente vê um potencial muito grande da extensão universitária aqui. Sim, sí. coincido, eh, Bruno. Me parece que, eh, justamente, acho que uma das disputas que temos que dar, e mais neste tempo de pandemia, es la centralidad que tiene que ocupar la extensión en la formación ¿no? de los estudiantes. Y también vuelvo a repetir, en la formación docente, porque, bueno, eh, si hay alguna causa por la cual la extensión, eh, creemos nosotros, con muchos compañeros, compañeras acá en Argentina, no ocupa un lugar central es porque también carece de formación, de extensión, mm. muchísimos docentes, ¿no? que muchísimos profesores que no, no saben cómo haberse involucrarse o, o, o poder trabajar justamente con movimientos, con, con organizaciones sociales. Eh, entonces, de, de distintas disciplinas, ¿no? Les cuesta, les cuesta en ese sentido. Entonces, me parece que son los dos, los dos puntos, ¿no? Que, que la extensión debería ocupar claramente un lugar central en la formación, en lo cotidiano. Nosotros en Argentina decimos que no ocupe más los lugares de los sábados a la mañana, digamos. Eh, o sea, <risa> eh, que sería claro los lugares este, donde no hay disputa, digamos, de, del tiempo académico, ¿no? Es como que el, el tiempo académico es eh, durante la semana y, eh, bueno, la extensión siempre queda como, como al margen de ese tiempo académico, eh, de ese tiempo de docencia, más que nada, donde está centralizado. Y esto que vos decís, me parece que, que justamente va más allá de la extensión, en el sentido de decir, bueno, en estos dos modelos que tenemos de extensión, uno más transferencista y, y difusionista, y que es el que más abunda en nuestras universidades y demás, y el modelo de extensión crítica, me parece que en definitiva lo que estamos discutiendo es un modelo de universidad, ¿no? Eh, mm. Ahí es decir, bueno, ¿qué modelo de universidad nosotros queremos? ¿Queremos un modelo de universidad mercantilista, un modelo de, de, de universidad más academicista, desarrollista, o un modelo de universidad más próximo, más, más cercano, digamos, a, lo, a, lo, a los movimientos, a lo que hacer, digamos, y en definitiva un modelo eh, más popular, ¿no? Eh, claramente eh, creo que hay como sí, tres modelos, diríamos. Que, que conviven hoy en la universidad y que algunos son mayoritarios. ¿no? Este modelo de, de la universidad mercantilista, digamos esta formación de profesionales eh, que, que están formados según la demanda del mercado, que la investigación, digamos, está dada según por las contrapartes industriales o empresariales, uh -huh. eh, que el mercado va estableciendo las prioridades tanto de formación como de investigación. Eh, diría que el que más aún eh, en nuestras universidades, el modelo academicista-desarrollista que de alguna manera eh, orienta, digamos, los profesionales en áreas productivas para, para el desarrollo, digamos, local y nacional, de alguna manera también coexiste con este modelo que yo decía anteriormente, también hay una investigación, innovación eh, para, para, digamos, de alguna manera agregar conocimiento, pero siempre... Dejando un poco de lado, vuelvo a repetir, estos saberes populares y, y saberes que traen las organizaciones, los movimientos sociales, y bueno, ¿cómo podemos ir justamente a, a un modelo más, más popular de nuestra universidad, ¿no? una formación más popular, más militante, eh, mucho más político, por supuesto, eh, con una formación de estudiantes, de profesionales, de investigadores críticos, de extensionistas eh, solidarios, comprometidos, eh, justamente con la transformación social, eh, cómo las investigaciones las podemos dirigir a los grandes problemas que tienen hoy nuestras comunidades, ¿no? Eh, esto que yo decía, digamos, los, los problemas, digo, de, de violencia de género, de acceso a una vivienda, eh, acceso a infraestructura, eh, problemas obviamente vinculados a la salud, digamos, muchos de, de las problemáticas que hoy se dan en los territorios. Eh, más invisibilizados, más marginales que tenemos en nuestras ciudades y también en la ruralidad, en nuestro en Latinoamérica, y que de alguna manera ahí la universidad está un poco como, como ausente en gran medida, ¿no? eh, Me parece que, que esto toma relevancia sobre todo, eh, por lo menos en Argentina, donde digo, el, el, sistema, el sistema de educación superior, bueno, es un sistema... Eh, que implica un presupuesto grande a nivel nacional, ¿no? Para, para todos los argentinos, las argentinas, y, y que muchas veces, eh, bueno, eh, se torna con cierto elitismo, con cierto acceso a la universidad, que si bien en Argentina, eh, si, la universidad sigue generando, eh, eh, digamos, de alguna manera, movimiento social eh, eh, y, y de transformación en el sentido, digamos, de, de que pueden hoy, ¿no? sin embargo, acceder, determinadas eh, clases, las clases populares, pueden acceder a la universidad, sin embargo, con los contextos económicos, bueno, esto, que la universidad muchas veces está impactada por lo que ocurre en el mercado y por, por esta opresión que algunas veces se genera, eh, me da la sensación de que podemos perder eso, en Argentina por lo menos, y ahí entonces debemos estar muy atentos ¿no? a que la universidad no se transforme, digamos, en, en un acceso de, de algunos pocos, Solamente y que realmente pueda ser una, una instancia eh, transformadora ¿no? de, de, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades. A gente precisa siempre reforçar né, que el professor, el acadêmico que atua na extensão universitaria con essas características que a gente está defendendo, no se torna un um pesquisador ou un um profesor menos rigoroso a sua inteligência não fica menos inteligente quando você se abre ao diálogo com os outros com a diferença pelo contrário ela pode ser estimulada pode ser provocada hum. pode fazer a gente refletir é Juan aqui na, na no Rio Grande do Sul aqui na URGS é, houve um, uma primeira ex experiência de uma escola de extensão universitária. Uhum. Eu participei dessa primeira escola, foi maravilhosa, incrível, uma experiência, assim, para mim, das coisas mais legais que eu já participei. É. E foi uma oportunidade muito legal de aprender durante a escola com assentados do movimento dos Sem Terra, uhum. com um militante da causa quilombola, que era uma pessoa de uma inteligência ímpar, de aprender também com recicladores, pessoas que trabalham e militam no movimento dos catadores de material reciclado aqui de Porto Alegre e de uhum. movimentos populares de maneira geral. Então, uma, uma oportunidade muito, muito legal de aprender e, e, e, e de se relacionar com essas pessoas. Aí, na Universidade de Rosário, vocês têm alguma experiência de escolas de formação de professores ou escola de... Eh, eh, que coloque em pauta a questão da extensão universitária? Sim, sí, eh, para mim é uma instância muito potente, como vos bem decís, muito potente e muito trascendente ¿no? para para quem realiza uma escuela de verano de extensão. Eu creo que, bueno, hemos tenido experiências en Argentina, em distintas ciudades, em distintas regiões Mendoza, em San Juan hemos hecho uma em Rosário. Eh, pensamos también eh, hicimos una primera digamos en su momento me acuerdo de uleu en montevideo eh, sé que se hizo bueno una con bernardo manzano también en presidente prudente en brasil eh, la verdad que las escuelas son eh, una instancia eh, como decía muy trascendente muy formativa me parece que alguna de las características así como más puntuales y más más específica que, que deben tener una escuela de verano de extensión Va, eh, puede ser, obviamente, de uno dice de verano, pero puede ser en cualquier momento del año. Eh, en, en, más que nada es el contacto justamente con los movimientos y las organizaciones sociales, ¿no? Eh, me parece que es importante poder trabajar en territorio y no reproducir eh, los espacios áulicos tradicionales de la universidad. Porque, digo, para estar encerrado en un aula, por, de alguna manera encerrado, eh, digo, preferiblemente nos quedamos, nos quedamos cada uno en su universidad. Eh, eh, creo que es interesante esto, ¿no? Esto que vos decías recién, de poder trabajar con, con el MST, con el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, de poder trabajar con, con toda la causa de Quilombolas, o sea, eh, de poder trabajar en definitiva en territorio, en otros territorios que no son la universidad, que es el que más estamos acostumbrados y demás, eh, es sumamente central. Eh, y de ahí poder generar justamente un intercambio en donde nos formemos ambos, no los, por, por, por decirlo los universitarios y también los movimientos sociales con los que trabajamos. Y las metodologías que nosotros llevemos de alguna manera a las escuelas de verano sirvan también y que sean sistemáticamente eh, eh, utilizables luego por los movimientos sociales, o sea que, que no vayamos con ese espíritu, vuelvo a repetir, que muchas veces la investigación se relaciona con los movimientos que es prácticamente una investigación extractiva, digamos una, un extractivismo epistemológico mm. metodológico eh, muy, muy contundente, sino que nos podamos relacionar desde otro lugar eh, y en ese sentido eh, me parece que es muy importante eh, la formación de los docentes jóvenes en, en las escuelas de verano ¿no? eh, mm. me parece que que hay que hacer un fuerte hincapié en la participación de estudiantes, pero sobre todo también de, de docentes jóvenes, porque son quienes después, cuando vuelven a sus universidades y demás, están atravesados por, por, las, por, por lo que implica una escuela de verano y demás, y que bueno, eso lo pueden compartir luego con muchísimos de sus, de sus estudiantes en las aulas, en, en, en replicar algunas metodologías que se utilizaron eh, en las escuelas de verano muchísimo, nosotros hemos trabajado muchas metodologías que no abundan en la universidad, que no están en los planes de estudio, en los programas de las cátedras, de las materias, que son también muy difíciles de llevar adelante en el, en, en el aula, eh, en el espacio físico de la universidad y que es necesario siempre el vínculo con movimientos sociales. Entonces, en ese sentido me parece que, que es imprescindible eso, no esa interacción y y que les sirva ¿no? a los universitarios, que les sirva a los movimientos sociales, y sobre todo que sea algo trascendente, ¿no? Eh, este, a veces, o generalmente las escuelas están planificadas durante una semana, pero, pero esa semana y el tiempo, y uno pierde esa noción de tiempo-espacio, se transforma en algo realmente tan trascendental, tan emotivo, tan sentido, eh, bueno, tan cercano que, que hace que, que uno pareciera que hace muchísimo más tiempo que. Que, que, que el que efectivamente está, así que me parece que es interesante eso de, de poder lograr eh, ese, ese encuentro justamente con los movimientos sociales y que sea realmente un espacio transformador en la formación de, de estudiantes y de docentes.